Voy ni a... ninguna intervención, voy a ni ninguna inversión, ni ningún nombramiento. Inés, una Entonces, cosa, y yo, de que, yo quiero yo aprovechar la oportunidad. Tres oportunidades, usted me ha dejado esperándolo toda la mañana, ahora que estamos hablando de la renta ciudadana y de las acciones que alentamos desde Prosperidad Social, en todos los medios le dan uno un espacio y usted me deja esperando. Cuando voy a hablar de las acciones, de lo que hacemos, hombre, de las buenas noticias para la ciudadanía, del compromiso de este gobierno, del cumplimiento que estamos haciendo, del programa de gobierno, ahí sí no hay espacio. Pero para para. para digamos, meternos en, en chismes, en, en comentarios, en deducciones bien forzadas, ahí sí entonces tenemos que salir a defendernos de acusaciones en ningún sentido. En esto. Yo le pido, por favor, un poquito de equilibrio, de veracidad. Usted es un medio informativo y los medios de información, los que no son de oposición sino de información, hombre, tratar de ser un poquito ecuánime y equilibrado en el manejo de la información. Acá, mira, a diferencia, a diferencia de otros gobiernos, acá no estamos defendiendo el presidente Pecho, que fue lo primero que dijo. Si mi hijo tiene alguna responsabilidad, que lo investiguen. Y muy equivocado está si creyó que en la política, el bueno, lo que presidente, sea, que lo que, como, que acá es enriquecernos el cielo, el hijo, Y yo adhiero a la, de a, a la afirmación del presidente.